muy buenos días, buenas tardes, buenas noches depende a qué hora estén escuchando este video como les digo siempre y hoy nos toca sí, eh, ángeles feliz día del amor y de la amistad, hoy es día de San Valentín, del ángel San Valentín es un ángel el ángel de la flecha el ángel que flechea el amor eh, y hoy martes 14 de febrero de 2023 eh, no sé cuándo vas a estar escuchando este video pero bueno hoy el ángel que la Cábala Hebrea reserva para el día de hoy es el ángel número 65 y así como lo tienen escrito Dama Viaj se pronuncia así Dama Viaj. Eh, el mejor horario de invocación, igual lo pueden invocar en el momento que quieran, pero el mejor momento de invocación es entre las 21:21 21 y las 21:40 de donde vos estés. ¿Qué puede obtenerse de Dama Viaja? Eh, protección contra los sortilegios, protección contra los nau naufragios morales. Eh, marítimos, cualquiera de los dos, naufragios, cuando uno está naufragando, éxito en las empresas útiles, eh, sobre todo las relacionadas con el mar, eh, descubrimientos que pueden valer una fortuna. Sí, entonces para eso invocamos a quien, a Dama Vyaj. Dama Viaj. ¿Cómo es la invocación? Yo te la voy a dejar en la cajita de descripción. Quiero conocer, señor, el secreto del feliz oleaje del fuego con el agua. Quiero que me enseñes a construir con agua y fuego, de acuerdo con las reglas del maestro Irán, y con el saber oculto del rey Salomón. Quiero, señor, que estos conocimientos llenen mis espacios interiores y que formen como un mar tranquilo, tranquilo, perdón, de sosiego y fuerza espiritual. Ponme, Señor, al abrigo de las tempestades pasionales y hazme ciudadano y parte entera de tu armonioso universo. Que si lo estaba leyendo, y sí, por supuesto que lo estaba leyendo. Eh, no me los acuerdo, los 70, las invocaciones de los 72 ángeles guardianes que la Cábala Hebrea reserva para a lo largo, distribuirlo a lo largo de todo el año, eh, ah. sería muy memorioso de mi parte. Bueno, podría, sí. Eh, pero, ah. nada, sí... Si, necesitas algo hoy en el día del amor y de la amistad pedíselo a Dama Viaj. Dama Viaj. así es la pronunciación recuerden como les digo siempre eh, la Cábala Hebrea le da mucha, mucha, mucha importancia a lo sonoro es la sonoridad lo que atrae esas energías hacia vos. Bueno, eh, nada, ¿qué más te puedo decir? Que me sigas eh, en YouTube, por supuesto, si te gusta el contenido de este canal, me ayudas muchísimo dándole click a la campanita, suscribiéndote, dándole like al video, a lo mejor no, ese no es el orden, eh, dejando un comentario, eh, y siguiéndome en las otras redes sociales también acordate que todos los martes estreno un video sobre un ángel de la cábala hebrea y todos los sábados estreno un video de astrología de astrología mundana, de astrología personal depende el tema ahora los sábados estamos empezando a trabajar con algo que yo le llamo psicoastromagia te invito a que mires el vídeo de del sábado anterior te lo voy a dejar en la cajita de descripción del final del vídeo especialmente te voy a dejar ese vídeo para que veas eh, y, y nada, y te recuerdo que estamos en Telegram, tenemos un grupo hermosísimo de Telegram, más de 650 miembros que participan y aprenden astrología. Ahí vamos a empezar a hacer, todavía no lo empezamos, pero vamos a empezar a hacer eh, este año nuevamente eh, la, los encuentros. Los encuentros en vivo en telegram t.me barra curso de astrología todo junto, todo pegadito así, y por supuesto te invito a que te unas a nuestro portal de astrología nuestro gran portal de astrología eh, voy a empezar a subir un blog especial de Los Ángeles eh, al portal de astrología, patagoniaastral.com bueno te mando un abrazo enorme y hasta el próximo martes con otro video de ángeles. Chao.